Nada, estamos como turco en la neblina. Muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de Chilean Create. Hoy es miércoles. Y nos estamos por ir ahora hasta Colonia Suiza a ver qué onda la feria Nos dijeron que miércoles y domingo se ponía lindo Así que vamos a ir a chusmear un poco a ver de qué se trata A grabar y hacer un pequeño estudio de mercado Para ver si el próximo domingo podemos ir a hacer feria rodantera hacia allá ¿Vamos? Acabamos de llegar a Colonia Suiza, fueron más o menos unos 30, 40 minutos de ruta, todo asfalto hasta que se entra acá, acá hay un poquito de arribio, pero está bastante agradable. El paisaje desde que llegamos hasta acá, una locura gente, toda la ruta del circuito chico es una locura, creo que ya lo dijimos en el video anterior, pero es algo que tenemos que recalcar, aparte, Super no sé, estamos ya en otoño, imagínense lo que es esto. La ruta un 10 y ahora vamos a ver qué onda este lugar. Polonia, Suiza, me da a entender que claramente fueron suecos los primeros en venir y hasta ahí sabemos. Hoy es miércoles, nos dijeron que la posta es venir los domingos, que los domingos se pica muchísimo más. El calicero está bastante tranquilo, así que vamos a ver qué nos encontramos, ferias, no sé, Comida. casas típicas, comidas típicas, vamos a ver. ¿De qué se trata? Esta es una de las primeras actividades que hacemos acá en Bariloche, ¿por qué? Porque el clima ha estado bastante hostil desde que llegamos, tuvimos mucho, mucho viento, queríamos salir a hacer trekking, pero trekking y viento no son buenos amigos, mucho menos a la hora de grabar, así que hoy vinimos acá, que hay reparos, estuvo lloviendo de todas formas, es tratar de aprovechar lo que se puede con las condiciones que se tienen. Acabamos de recorrer un poco por lo que vimos hasta ahora mucha comida, mucha hamburguesa, mucha birra después mucha cosa genérica que se puede ver en muchos lados tecitos de cosas regionales también Yo creo que estamos medio perdidos como que falta un hilo conductor que nos diga qué pasó acá porque nada, como que no hay carteles, no hay nada creo que la onda es que te acerques acá al lugar y compres y preguntes Es como una no, no. mega feria gigante Estamos perdidos como turco en la neblina. Tal cual. Está lindo. Eso sí. Es medio un bardo. Y eso que es miércoles. Y eso que estamos en temporadas bajas, se supone. O sea, que esto en el verano debe haber sido una locura. Vamos a seguir recorriendo un poco más. Faltan opciones veganas. Mal ahí. Pero bueno, mucho ciervo. eso mucho nos llamó ciervo. Decir, mucho, mucho ciervo. Mucho ceviche. Mucho ceviche. Vamos a seguir chusmeando y mostrándoles de qué se trata esto. Y averiguando de qué se trata esto también. Llegamos al final de lo que parece ser Colonia Suiza en su parte comercial Deben ser más o menos 4 o 5 cuadras las que se pueden recorrer Algunos tienen como patiecitos Vimos que algunos están cerrados, debe ser porque es miércoles, igual recién decíamos Si hoy que es miércoles está bastante complicado Un domingo debe ser realmente un caos y en temporada alta el doble Tiene su mística, tiene su magia Creo que les falta contexto, nos falta historia Por lo menos algo que te indique un poco más Como para entender de qué se trata Y por qué está todo esto acá Pero después de eso está bastante bello Lo que sí nos faltó es la comida vegana Nosotros vinimos con intenciones de comer Igual creo que si había alguna No íbamos a poder comprar tampoco Porque muchos lugares Solo aceptan, solo aceptan, efectivo. aceptan efectivo Ténganlo en cuenta a la hora de venir Mal ahí Mal ahí. Creo que tenemos 300 pesos 300 pesos Es increíble la cantidad de carteles de se vende que hay en esta zona. Bueno, acá está la cervecería berlina y recién vimos que vendían extruder y más abajo. No sé si es. Eh, tiene que ver con colonia suiza, pero bueno. Y ahora sí gente, fin del recorrido del día de hoy. Como Qué dijo Sofi. Si sí, estamos con hambre, había muy pocas opciones veganas. Creo que el plan de este lugar es venir a comer una hamburguesa, un curanto, alguna de... No sé, alguna cuestión asada, no. ciervo Tomarse una cerveza Comprar algo para llevarte a tu casa Y volver Como que el plan es muy eso aparentemente Creo que tienen que tener en cuenta Lo del efectivo Y yo creo que si estaría en Bariloche No vendría por mi cuenta Sino que tomaría el colectivo Porque son un tramo bastante largo Por ahí si uno tiene en cuenta, no sé, el combustible El estacionamiento, y me imagino que el domingo Debe ser un caos, porque si hoy Habían muchos autos, uno caminaba por la calle y pasaba. Son los autos, imagínense lo que debe ser el domingo El domingo literalmente que debe ser un caos Y mucho más si vienen en temporadas turísticas fuertes Tengan en cuenta eso Yo creo que el domingo no vamos a venir a feriar no, Y creo que ahí. no vamos a volver a venir acá Durante nuestra estadía en Bariloche Queríamos ver y conocer La idea era ver de qué se trataba esto De Suiza aparentemente tiene muy poco Más que alguna que otra construcción Pero después el resto está pintoresco Es como una mega feria no dejen de visitarlo, hagan su propia experiencia y nos cuentan en los comentarios qué les pareció. Y ahora sí, fin de otro video de Chill and Create. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook para estar siempre al día de lo que estamos haciendo. Ahí se sube contenido constantemente. Y like, suscribirse. Campanita, comentario Que se viene mucho, mucho mm. contenido Vamos a tratar de movernos acá en Bariloche Conocer zonas eh, paisajísticas Así que sigan esta aventura Nos vemos en el próximo video